Dios es mi pastor, y con Él nada me falta. Cuando despiertes, di, Jesús, te amo. Cuando salgas de tu casa, di, Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, di, Jesús, ven abrázame cuando te sientas feliz di Jesús yo te adoro cuando hagas cualquier cosa di Jesús ayúdame cuando cometas un error di Jesús perdóname cuando te vayas a dormir, di, gracias Jesús, y cúbreme con tu manto divino. Te lo pedimos, Señor. Amén.